Bueno, otra de las opciones que tiene Facebook eh, es las historias, entonces ingresemos por acá, bueno les voy a mostrar mejor desde el celular, eh, cuando nosotros ingresamos a, a Facebook, bueno ellos tienen también la opción de historias que funciona igual que como funciona en Instagram, solo que pues, lastimosamente pues debemos decirlo, ¿no? no ha tenido mu mucho impacto eh, esta función aquí en, en las historias de Facebook, ¿vale? Pero si ustedes la quieren crear, están en todo su derecho a lo que yo les digo, siempre entre más contenidos puedan publicar, entre más opciones de, de, de promoción que le puedan hacer a su, a su producto a su taller, está muy bien. Entonces le van a dar clic a crear publicación. Entonces aquí... Ah, automáticamente, como ustedes saben, las historias digamos que han venido eh, cambiando antes uno, cuando, cuando empezamos a utilizar esta función eh, solo se podía hacer por medio de la cámara, hoy en día podemos poner fotos y demás, pero pues en este momento y para, para Facebook vamos a darle a la cámara para activar entonces pues aquí si ustedes se dan cuenta nos sale muy similar la op las opciones que tenemos, también tenemos para hacer un envío aceptar aquí, bueno, también tenemos para hacer boomerang, normal, esto es muy similar ¿vale? entonces si ustedes quieren hacer, vamos a hacer aquí otra, otra historia con nuestro toro entonces, vamos a hacer más acá, detalle. por ejemplo esta es otra opción también para mostrar el producto que se vean los detalles aquí igual también podemos agregarle un sticker, vamos a etiquetar hacer encuestas, poner GIF lo que ustedes quieran también podemos agregar una imagen entonces vamos a hacer una encuesta, por ejemplo, eh, una encuesta, ideas para una encuesta, chicos. ¿Cuál es el tema que tienes? Eh, carnaval de Barranquilla Toro. Si has asistido al carnaval, eso. Bueno. Por ejemplo, ¿te gusta? ¿Te gusta? Participar en el carnaval de Barranquilla. De Barranquilla. Y cerramos nuestra pregunta. ¿Listo? Entonces, bueno, si ¿sí ven lo que les digo, o sea, por ejemplo, aquí no tenemos la opción como de, de, de poner más pequeño nuestro, nuestro texto, entonces se va a ver cortado, entonces, pues, bueno vamos a dejarlo sin hashtag para que no se nos genere como eh, ese corte que no se ve, pues, visualmente no se ve bien. ¿Tienes alguna pregunta, Eli? Sí, si sí, hay una sí, la tienda en línea de, que estás creando en Facebook... ¿tiene que tener una tienda en Marketplace propio o que si sí puede ser por, por la propia red? Eh, no entiendo la pregunta. Sí, si para activar el catálogo y compras por Instagram ¿debe ser propia la tienda o un Marketplace podría funcionar? Eh, o sea, ¿podría redirigir a un mercado libre o a un...? Okay. no, mira, la idea es que sea desde una tienda en línea. Es más fácil. ¿Por qué? O sea, es que el mercado libre puede ser nuestra opción de pago. ¿Sí? Entonces, es muy distinto a la tienda en línea. La tienda en línea es, haga, hagan de cuenta ustedes, como una página web que aloja el catálogo de nuestros productos. Exclusiva. Exclusiva. Sí, marketplace donde está no, Marketplace donde hay mucho, mucho tipo de productos para, para vender. Listo. Entonces, aquí hicimos esta y le damos a dar acá siguiente y aquí la vamos a guardar y le damos... A ver, a ver, a ver cómo la publico. Compartir. Y no le vamos a dar. Bueno, publicar. Listo, entonces ahí ya la tenemos. Bueno, por otro lado, entonces pues, lo que yo les digo, pues como las historias no son Pues en, en, en Facebook, lastimosamente, no han tenido mucha acogida. vamos a, a continuar con otra de las opciones también que tiene eh, Facebook. Entonces, aquí están las historias. Bueno, el Marketplace, vamos a hablar acá en un segundito del Marketplace. Primero les voy a hablar de las métricas. Muy rápidamente les voy a decir dónde las pueden encontrar. ¿okay? Si tienen preguntas, pues también ahí estamos pendientes. Entonces, las estadísticas de Facebook las van a encontrar igual en la misma barra donde ustedes encuentran como todas las opciones de configuración y de administración de su cuenta. Entonces entran a estadísticas y aquí van a encontrar toda la información de, eh, y el rendimiento de sus publicaciones. Entonces aquí en resumen lo pueden hacer también por 7 días o por 28 días, ayer, hoy, lo que quieran. Entonces vamos a hacerlo por 28 días. Pero aunque esta página no tiene mucho movimiento porque la creamos ayer, entonces vamos a hacerlo por 7 días. Entonces, aquí encontramos diferentes, diferentes opciones para ver. Entonces, si tenemos anuncios, que es la publicidad, nos va a aparecer aquí como la información. Tenemos seguidores también. Entonces, aquí nos va a mostrar eh, igual que... Pues, de pronto, un poco mejorado también eh, que Instagram, teniendo en cuenta que Facebook sí podemos administrarlo desde, desde un computador. Entonces, aquí nos va a mostrar, mira, seguidores netos... Eh, también tenemos los seguidores según aquí la cantidad que hemos y por días, en qué días sean, pues nos, nos, nos han seguido. De hecho, espérenme, les voy a mostrar para que puedan ver desde otra cuentita por acá. Así fácil, fácil, rapidito les voy a mostrar. Entonces aquí seguidores. Ustedes se dan cuenta, pues está como ya lleva mucho más tiempo, pues tenemos más opciones de, de mostrar. Entonces aquí nos muestra los seguidores que hemos obtenido. También los me gustas, la cantidad de me gustas, aquí están. Espérenme, les voy a cuadrar la fecha desde el primero, digamos, desde el julio hasta el 29. El alcance también lo van a encontrar, que pues esto ya se los he explicado, entonces aquí pueden ver también todas las, las vistas de la página, nos muestra también por secciones, bueno, aquí los invitamos a que revisen muy bien esto, aquí digamos por ejemplo cuando nosotros publicamos la idea siempre también de las redes sociales es tener, digamos que sean ellos como parte de la estrategia grande que es la página web, entonces eh, Facebook es importante también tener en cuenta utilizarlos para promover los contenidos que publicamos tanto en esta línea como en nuestra página web. Entonces, aquí por, por, por eso siempre nos va a mostrar como el alcance de, de, las, de las páginas web por las cuales nos buscan. ¿sí? Entonces, por ejemplo, artesanales de Colombia. Bueno. Aquí tenemos más, acá tenemos también las estadísticas de nuestras publicaciones. Mira, acá, por ejemplo. Estas que hemos publicado, que nos muestran? Entonces, por publicación, el, la publicación, el tipo de publicación que es un video, la segmentación pues que es compartido de forma orgánica con toda nuestra comunidad, el alcance, cuántas personas les llegamos, de forma orgánica, o sea, aquí siempre nos dice orgánica o pagada. Entonces, el orgánico es el que hacemos sin, eh, pues, como el, el alcance o las impresiones que nosotros hacemos eh, con publicaciones que no son pagadas, ¿sí? que se hacen de forma gratuita. ¿Vale? Y lo que más les recomendamos es que cuando iniciemos eh, la creación de nuestras tiendas, de, de nuestras redes sociales, lo hagamos de forma gratuita eh, y empecemos orgánicamente a tener más, más seguidores. Ya cuando veamos que tenemos una, una comunidad más, más robusta, ahí sí podemos pensar en la opción de pagar. ¿Listo? Aquí está. Y también la participación en nuestras publicaciones.